Hola, en este video vamos a ver cómo podés administrar los pedidos. Podés seleccionar un cliente en particular y est establecer un rango de fechas mediante estas dos opciones. También podés seleccionar un rango de fechas sin eh, buscar un cliente particular y te va a devolver, te va a devolver todos los pedidos que hayan realizado en este, en este rango. Puedes realizar también una búsqueda avanzada de pedidos en esta opción, seleccionando de forma múltiple o en particular eh, los estados de los pedidos. Puedes seleccionar también el vendedor del, del cliente que haya realizado el pedido. Puedes buscar también por tipo o si dispones del ID del pedido, Directamente puedes buscar el ID. Una vez que toques en aplicar, se va a realizar la búsqueda con los parámetros que vos hayas establecido en esa búsqueda avanzada.